Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a continuar con el estudio de los pares craneales. Los pares craneales los vamos a poder clasificar en función del origen de sus fibras. Así pueden ser sensitivos si el origen está fuera del tallo encefálico, eh, pueden ser motores eh, si su origen eh, los, lo tenemos en la profundidad del tallo encefálico y pueden ser mixtos, o sea, eh, van a poseer tanto fibras sensitivas como fibras motoras. Bien, eh, para saber eh, en esta lista que tenéis aquí de 12 eh, nervios craneales cuáles son sensitivos o cuáles son motores vamos a poder realizar eh, atendiendo pues a una regla nemotécnica ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a empezar. Mi regla mnemotécnica es esta, eh, es una frase que, bueno, habría que aprender, ¿no? Y que es, eh, Susana se mueve muy bien, más busca ser buena bailarina mejorando musculatura. Bien, pues ya tenemos, ya sabemos, atendiendo a esta gran hemoténica, qué pares craneales van a ser sensitivos y cuáles van a ser motores y cuáles van a ser mixtos. ¿Verdad? Esto está tirado. Pues venga, vamos a señalar, venga. La S, la S significa que es un par craneal sensitivo, el olfatorio, ¿vale? Buscamos el óptico y tenemos el vestíbulo coclear, que también va a ser sensitivo. Pasamos entonces a ver cuáles van a ser los motores. Y los pares craneales que tienen fibras motores, ¿vale? Va a ser el motor, troclear, abducens, ¿vale? Accesorio o espinal e hipogloso. Y luego después, eh, los mistos que aquí van a estar representados por B, ¿de acuerdo? Pues los vamos a poner de rojo, ¿vale? Tenemos que será el trigémino, el nervio facial, el glosofaringio y el nervio vago. Bien, eh, antes de comenzar a estudiar lo que van a ser los, eh, los nervios, los pares canales sensitivos, comentaros... Que tanto el trigémino, que tenemos aquí, que vemos que, que es un nervio mixto, eh, va a tener tres ramas, ¿de acuerdo? Rama oftálmica, maxilar y mandibular. Eh, es un nervio que siendo mixto predomina eh, lo que es las fibras sensitivas. ¿Por qué? Porque aquí como veis, V1, que es la rama oftálmica, y V2 ¿eh? van a ser sensitivas, van a poseer fibras sensitivas. Ya lo dejamos así. Mientras que la rama mandibular, en este caso, va a ser mixta, ¿vale? Y la pongo así. Bueno, pues vamos entonces a empezar a ver el nervio, eh, el, or, el orfatorio, ¿vale? Que es el nervio el par craneal número uno. Bueno, este par craneal, como sabemos... ¿de acuerdo? Da origen a uno de los sentidos, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido va a ser? Fácil, el olfato. Es el primero de todos los nervios, ¿de acuerdo? Y va a ser el más corto también de todos. Su origen, su origen lo vamos a encontrar en el epitelio olfatorio, y ese epitelio olfatorio lo encontramos donde? En el cornete superior, ¿de acuerdo? Las fibras eh, se van a dirigir hacia el bulbo olfatorio atravesando lo que es la lámina cribosa, ¿de acuerdo? Y después del bulbo olfatorio eh, se dirigen a través del tracto olfatorio a lo que se denomina área de integración eh, olfatoria, ¿de acuerdo? Esta área de integración olfatoria va a estar formada por, eh, o compuesta anatómicamente eh, por lo que es la ínsula, el claustro y el núcleo posterior olfatorio que lo vamos a encontrar en el sistema límbico. Bien, el siguiente nervio sensitivo ¿vale? será el óptico, como tenéis aquí. Y el nervio óptico ¿vale? es el que encargado de transmitirnos la información visual. ¿Vale? Por tanto, es el sentido de la visión. Va a ir Su origen nos lo vamos a encontrar en una capa de células ganglionares que nos vamos a encontrar en la retina, ¿de acuerdo? Estas, estas células ganglionares, sus axones, sus fibras, se dirigirán hacia el nervio óptico y de ahí, bueno, pues atravesarán el conducto óptico llegando al eh, lóbulo occipital, ¿no? al área eh, de la visión en el lóbulo occipital. Pasamos, por tanto a ver eh, el siguiente nervio sensitivo, que es el vestíbulo coclear, ¿de acuerdo? Este nervio vestíbulo coclear se va a relacionar eh, con dos sentidos, ¿cuáles van a ser? El de la audición ¿vale? y también el del equilibrio. Perfecto. Este nervio va a estar formado por dos ramas, vale. que son tanto anatómica como fisiológicamente, son distintas. Va a ser, por un lado, la rama coclear y, por otro lado, la rama vestibular. Eh, su origen, el origen de la rama vestibular, lo vamos a encontrar en unas fibras que existen en los canales semicirculares dentro del oído interno. Y, eh, bueno, pues estas fibras se van a dirigir hacia un ganglio que es el ganglio escarpa, os pongo aquí, ganglio escarpa, vamos a ponerla aquí en azul, el ganglio escarpa, ¿de acuerdo?, donde van a estar los somas, ¿de acuerdo?, y ahí, desde el ganglio escarpa, las fibras, los axones se van a dirigir hacia el núcleo vestibular, que lo vamos a encontrar en la protuberancia y el bulbo raquídeo por el contrario, la rama coclear, ¿vale?, va a tener su origen, ¿vale? en el órgano de corti, ¿vale?, que está en la cóclea. Y eh, los axones o las fibras eh, van a dirigirse hacia el ganglio espiral. ¿No suena esto? Bien, pues una vez que llegan al ganglio eh, espiral... Lo que va a pasar es que estas fibras se van a dirigir hacia el núcleo, hacia el núcleo coclear que va a estar situado entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y ya lo único que nos queda es hablar de la rama oftálmica como la rama maxilar. Bueno, estas dos ramas que pertenecen al nervio trigémino bueno, eh, eh, son ramas sensitivas, van a inervarnos la piel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la piel de la cara? Acordaros, tenemos una rama oftálmica, que la estoy representando con este dedo, tengo, perdón, la rama oftálmica con este dedo, tengo la rama maxilar con este dedo y la rama mandibular con este dedo. Estas dos son las que me están dando toda la información, están enviando la información sobre sensitiva sobre la piel. ¿De acuerdo? Esta, eh, lo que es, eh, al final... Eh, la rama eh, oftálmica eh, transmitirá información sobre, mi, sobre lo que es la piel de la frente, ¿de acuerdo? Eh, las fibras eh, tienen que... Eh, emergen del cerebro hacia afuera eh, por la hendidura esfenoidea, ¿de acuerdo? Y eh, luego después tenemos que la rama eh, maxilar, esta rama maxilar... ¿Vale? La, el nervio va a emerger a través del agujero redondo y va a dirigirse hacia la fosa pterygoidea. Y, pues, me va a inervar toda esta parte de la cara. ¿De acuerdo? Yo estoy sintiendo mi dedo en la mejilla. ¿Por Gracias, pues, a la rama maxilar, al nervio maxilar. Pues nada más, hasta aquí hemos visto lo que son los nervios sensitivos, los pares craneales sensitivos. Seguimos con el estudio de los nervios de los pares craneales. Te animo a que si tienes alguna duda, eh, pues nada, la compartas bien en clase o a través del foro. ¿De acuerdo? Hasta el siguiente vídeo, chicos. Hasta luego.